hola chicas buenos días bienvenidos bienvenida a susurros del papel mira lo que estáis viendo bueno pues lo que estáis viendo es que no me cogen cámara me voy a dejar vale y es este paquetito de que es un regalo de rosa del canal las cosas de rosa y, y creo que o no manda, o se ha vuelto loca, o no sé. Así que, mirad, qué bonito, que no le falta detalle. La cartera ha flipado en colores. Me ha dicho, yo no sé de dónde habrá pedido usted. Dice, pero, ¿qué paquete más bonito? Digo, no, no es un pedido. Digo, es un regalo de una amiga. Dice, pues no vea qué paquete. Dice, el paquete es precioso. No le falta un detalle. Mirad, los búhos con los corazones, el marchamo. Pone Happy Mail aquí pone besos y abrazos y después le ha puesto mi nombre que yo no quisiera romper porque yo el lettering soy una negada pero bueno entonces voy a sentarme en la mesa y vemos lo que hay juntas que yo sé que os gusta verlo también y además viniendo de rosa más todavía porque es un pedazo de artista así que chicas os pongo en la mesa y vamos a abrirlo, sí, yo no sé si se verá bien o no porque el día está que va y viene me refiero a Lorenzo y, y bueno acabo de encender la luz, creo que se va a ver mejor pero bueno mirad, si el paquete de dentro o sea, perdón, si el envoltorio era bonito, el paquete de dentro, pues ya se ha entretenido en decorarme la caja mirad, aquí veis que le ha puesto después, ay no sé si aquí mira. Aquí le ha puesto, me lo ha adornado. Voy a ponerlo así. Con un con un abecedario y, y número. Y por aquí. ¡Ay! ¡Qué enorme! ve Otro abecedario y número. Vamos, que no le falta un detalle. Precioso, precioso. rosa está Entonces lo que voy a hacer ahora, que lo voy a. Abrir, a ver cómo se abre. Ah, por aquí. Ah, que tengo que romper. Vale, el paquete vendría así porque hay que romperlo por aquí. Entonces voy a abrirlo por aquí, a ver si no me cargo el abecedario, que difícil lo veo, la verdad. A ver. A ver, a ver. Difícil, difícil. A ver. Ay. Pues algo se va a romper, eso sí. A ver. Bueno, pues bueno, se rompe el abecedario rosa. Porque de otra manera no lo puedo abrir. abrí, hija. A ver si... Sí. Ahí. Vale. Pues sí, por aquí no me a se ¿Dónde se esto? A ver... Vale, a ver, no sé cómo se hace A ver si por aquí Lo voy a tirar así porque no no sé, hablo de otra manera Pero está muy pegado, ¿eh? Ahora, Uf. bueno chicas, voy a enseñar Mirad cómo viene el paquete Uf. Y mirad por aquí la caja Perdóname que crear así, pero es que no tengo otra manera de enseñarlo Si no tengo que desenroscar la cámara y otra vez Y así de precioso viene el paquete Que lo voy a poner en un ladito, aquí voy sacando Voy a poner la cámara así Aquí me manda una cartita Dice yo siempre tarde pero segura Espero que te guste, va con mucho cariño Mira. Y por detrás me pone la, la cartita que luego Pues yo ya la leo y hablaré con ella En realidad ya he hablado con ella Y o sea, he hablado, he intentado <risa> hacerla, Pero no, no me contesta eh, Voy, mira que, que me manda un montón de De perifollos, de confeti Bueno, bueno, aquí hay de todo ¿Esto qué? Ay, me manda una velita Ay, la, Pues la última tuya rosa la gasté a, El día 4 No, perdón El día 3 la gasté Así que esta la voy a poner ahora y la, y la gastaré Muchas gracias Rosa Ante todo ya te digo que el paquete me encanta Es súper bonito, viene todo súper chulo Me encanta... ¡Ah! Y aquí hay otra velita ¡Oh! Pues mira, ya tengo dos ¡Qué guay! Me encanta Me están guaseando, no sé si será ella o no será ella A ver... <coughs> que no no sé si ella o no Ah, sí, ella <risa> de vosotras era la de los timbres Me habéis despertado Con lo gusto que estaba yo durmiendo ¿Es que reparten el sábado ahí? Pues sí, Rosa, reparten el sábado Qué cartero más trabajadores, sí, señora <risa> eh... Bueno, le voy a decir Rosa, lo estoy grabando Y estoy leyendo los mensajes en voz alta Para que la gente se entere Que estaba frita, pero frita bueno pues vamos a empezar a ver a ver os explico esto era un regalo de ella por mi cumpleaños falta, falta, que fue el 29 de agosto del año pasado pero ya sabéis que rosa pues tiene un montón de compromisos mm. voy a poner los de un montón eh, de y entonces me dijo, bueno, a ti no te importa, espera, digo, mira, a mí ya no me importa, espera, total, que se metió a diciembre y ya le dije, mira, Rosa, no mandes nada porque yo sé que tú tienes muchísimos compromisos y yo te eximo de que me mande algo, pues ella dijo que no y que no y que no, total. Digo, el año que viene, si Dios quiere, me da salud, volveré a cumplir cumpleaños Y si no, pues mira esto que te ahorra. ¡Ay, no diga eso! Que no, que yo te lo mando Total, que hoy, sábado, me acaba de traer el cartero, el, el paquete Y vamos a empezar a abrir Mirad, ay, qué bonita Mirad lo que me ha mandado Esto se lo he visto yo el otro día que ya Creo que lo compra de, de Lali Mirad, que me ha hecho esta bolsita Me encanta, Rosa Qué bonito, eh me gusta un montón como queda Pues mira, trabajo que te quita Así no tienes que Así no tienes que, que Pintarla, sellarla Pintarla Y esto no sé si se lo habrá hecho ella Desde luego si se lo ha hecho tú tía Vamos, un, un trabajo de la garterana Yo esto no soy capaz de hacerlo Con razón, si te has puesto a bordar esto Madre de mi vida cómo viene la bolsa ah, ah, Esto es pintado Pero esto no, esto está bordado Madre mía. Madre de mi vida. Y mirad por aquí. Pone mi nombre. Y love you. Love you more. A ver que me están diciendo más cosas estas niñas. Dice que la madre que me parió. Hija. Pues que te, te está llamando toda la mañana para que tú me dijeras algo. Dile algo a, a, a, a, a mi público también. <ríe> Dice, bueno, me da igual. Yo soy la primera que digo que soy una floja, no creo que nadie se extrañe. Deja no, mía, y además que los sábados y los domingos están hechos para dormir. En fin, que vamos a ver. Mira, se cierra aquí con un botón, que esto supongo que se lo habrá puesto ella. Y aquí, que esto no es de la bolsa, esto viene con lo que venga adentro. ¿Veis? Que me ha puesto un montón de. ¡Ah! Ya sé lo que es. Ya sé lo que está Vamos a ver. Esto es una poke, mi poke de cumpleaños. Me dijo, ¿qué quieres que te haga para tu cumple? Y le dije, una lete No tengo ninguna de cumpleaños. Y mirad qué poke me ha hecho de cumpleaños. Me encanta, Rosa. ¡Qué chula! Que pones mil felicidades. La tarta con la vela. El casqué. Happy birthday. Felicidades. En Cristiano. ¡Qué chula! Y mira, le ha hecho con las lanitas estas que tienen pompones. Ahí me encanta el color de este cascabel. Un corazoncito, también la ha colgado. La mariposita esta, qué chula. Mira, ay, que se me engancha, Esperaros. Que es que, si, sí, no, no se va a ver bien. Mira, los caramelitos, la estrellita, qué chula. Me gustan. Mira este que lleva otro corazón. Y este que lleva bolitas de madera y este que lleva una jaulita. Esta también la tengo yo. ¡Qué mona! Ah, bueno, este forma parte de uno. Ah, mira, qué chulo. Y, bueno, me parece que es súper bonito. Estos son todos shaker creo. En vez de hacerle la del centro, la he hecho ya todo shaker Claro, así tarda lo que tarde. ¡Oh, qué bonita! Felicidades, Mercedes. Y aquí lleva la, car la cartita, supongo, ¿no? Happy birthday. Sí, ya os digo que esto es de cumpleaños ¿eh? ve y aquí lleva la cartita que está por aquí escrita a ver si se puede leer la leo rosa a ver <coughs> bueno pues gracias yo rosa no digo nada pero yo, yo sé que tú me estimas un montón. A mí me encanta esta plumita. Shimes. Qué bonita. Me ha encantado, Rosa. Esta a mi. Mí, a mí, para mí Lo no tengo que bajar para ponerla ahí. Es chulísima. Muy, muy bonita. Que mucho brillo brilli. Me encanta. Muchas gracias, Rosa. Muchas, muchas gracias. Qué chulo esto Muchas, muchas gracias. Me gusta un montón, de verdad. Muchas, muchas gracias. Esta se la voy a poner aquí. Que me ha encantado. Y después, en la misma bolsita. Me ha metido esta malla. Qué bonita es. ¿eh? Lleva eh, rosa. Bueno. Es eh, rosa y lleva. Um, mira, como. Es eh, de la misma. Eh, está en la misma tela. ¿eh? No son lentejuelas, es como confeti. Mira qué bonita es. ¿eh? Anda que me ha mandado un trozo, chicos, ¿eh? Qué bonita es. ¿eh? Mira. Y todavía tiene otro. mira qué bonita es. ¿eh? Qué chula. Me gusta mucho rosa. Qué bonita. Esta no la no había visto ya? yo. Qué bonita es, me mola, ¿Cómo? es chulísima. Pues esto lo dejaré aparte, lo voy a meter con mis cosas de, de costura, costura que van a la costura. Y qué más, uy, que me traigo otro para acá. Y aquí también, mira, uy, me ha metido que te lo agradezco un montón, qué guay. Muchas gracias, Rosa. De verdad, me ha metido blondas, blondas de colores. Pues esto lo encuentro yo, vamos, qué va. Esto, bueno, aquí no encuentro nada, pero por ahí tampoco encontrado. Mirad, me la han mandado en un rosa... A ver, un rosa fusia. Este amarillo. Este naranjita. ¡Qué mono! Este en verde y este en rojo. ¡Me encanta! ¡Qué bonito! Me gustan un montón. Y después, que antes lo he puesto aquí y no me he enseñado... Mirad, me ha mandado esta, que viene cogida con con un clip porque supongo que esto no venía agarrando nada mira qué bonita <tose> qué blonda más bonita yo esto no tengo nada y esto que supongo que será una blonda pero esto ya es de troquel de esta sí que tengo yo alguna mira este que yo tengo este veis que este son dos ¿eh? que veis que el de en medio se saca y lo tengo aquí porque lo estaba utilizando veis Qué guay, Rosa. Muchas gracias. Y me ha mandado al es con una gotita de agua. Mira. En oro rosa. Qué bonito. Muchas gracias, Rosa. Me gusta un montón. Qué bonita, qué bonita. Chulísima. La capita la dejo aquí. Y después me ha mandado a la... ¡Anda! más Ah, pues entonces a lo mejor esto venía aquí cogiéndolo, ¿no, Rosa? Y, y se ha desmontado. Mira. Me ha mandado... A ver. Estas blondas que son iguales que estas, que me han encantado, ¿eh? Yo, de esto nada. 25 piezas trae. Y después me han mandado, mira, este trocito de, de tul con corazones así como empolvaditos, ¿no? Sí, mira. Anda, mira qué bonito. Qué chulo. Me encanta, Rosa, qué bonito, ¿eh? Precioso. Qué bonito, me gusta un montón. Bueno. Y los corazones son como de fieltro. Qué bonito. Muchas gracias. <risa> me gusta mucho. Este también para mi costura. Y este me mete aquí. Bueno, que es que te lleva doble bolsa, creo. Bueno, luego lo apaño. Que le quiero hacer una foto. Qué chulo. Mira, Y la, y la bolsita. Es que no tiene desperdicio, Rosa, de verdad. Santa paciencia. yo, ¡oh! Qué va. Mira, Me ha encantado. Esta es buenísima, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? Muchas gracias, Rosa. Esto tiene un trabajo que no vea, pero es chino. Me gusta un montón. Es súper bonita, ¿eh? Pues seguimos sacando. Tomároslo con calma. Porque aquí hay paquete para parar, vamos. Un tren. Madre mía. Mirad, me ha mandado, qué gracioso, me ha mandado esta cajita, que es un casquete. ¡Oh! ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué gracioso! Mirad, qué bonito, Rosa. Me encanta, me encanta. Qué bonito eh. es. Es súper chulo. Espera, que le voy a quitar el papel. Mirad, qué mono. Ay, Y qué bonito, qué tierno. Me encanta. ¿Me es más que ha saltado. ¡Uuuh! he abierto el. Estaba así. Plim. Qué bonito. ¿Qué? Te estaba asfixiando ahí dentro. Es que está rosa. Mira que mete un búho dentro de un casquete. Ay, qué lástima de. Me encanta, rosa. Qué bonito. Es precioso. Qué bonito, es ¿eh? Pues mira, yo estaba quejosa porque me parece que fuiste tú que me regalaste hace tiempo. Un corazón de peluche rosa Que lo tengo por aquí Y lo tengo por aquí porque se me ha abierto El pegamento Un pegamento y mira Se me ha llenado de pegamento Pero un pegamento de ese que no se seca Dice que si estoy en directo ¡Ay! ¿Cómo voy a estar en directo? ¡Ay! La rosa No, rosa, no estoy en directo Estoy grabando en diferido No, no, no Pero estoy hablando contigo Así que si me quieren mandar algún mensaje De vos me la manda que, que te oigan Que estoy hablando contigo ¡Ay! El buito rosa, qué bonito Qué bonito, me encanta qué bo Y la bolsita rosa preciosa Bueno, voy a seguir grabando Que me van a echar al canal Sigo sacando. A ver, esto qué es. A ver, no sé qué coge. A ver, vamos a sacar. Ay, ay, ay. Mira lo que aparece por aquí. Qué gracioso. Mira, bueno, a ver. Mirad mira qué bonito. Qué mono. Hello, shime hello. Riz and No lo leo. An. An Chloe mira ay, oh, mira lo que me ha hecho de limpia pipa miles qué bonito un osito que gracioso esto lo ha hecho tú no esto no es de limpia pipa esto es de lana de lana de, de pelito tiene el tacto de los limpia pipa qué chulo si sí, parece el, el anuncio de, de coca-cola de navidad qué bonito y después mira eh, para poner <coughs> esto en es maderita la maderita donde vienen las maderitas y ella ha hecho esto qué chulo muy bonito y aquí le ha metido a presión un tarrito mira qué bonito con la bandera que pone zoom mira todo forrado vamos no le falta un detalle ¿eh? qué bonito rosa me encanta y el osito es chulísimo está quedado genial qué bonito y aquí me ha mandado este tarrito que ella ha... Ah, ¿Cómo se dice? ¿Ha <coughs> mimetizado o no? Ha decorado, ¿veis? Con una... Mira. Y todo viene lleno de... ¡Wow! De cosas chulas. O por lo menos a mí me encantan. Mira, me ha metido pompones de... ¡Qué suavito! Pompones de... ¿Cómo se llama? De, de peluche. ¡Ay, qué guay! Yo de esto no tengo, ¿eh? son los primeros que tengo qué chulo y después me ha metido estas bolitas que van facetadas qué bonita me gustan yo esta tampoco la he visto qué bonitas son tienen como están facetadas pues te hacen ¡Uy! dónde vais pero bueno esta gente rosa mira bueno esa se ha metido debajo de la mesa luego la cojo mira estaban locos por salir del pack del paquete mirad qué bonita las la piedrecillas las cuentas son cuentas qué mona y como brillan brillan un montón qué chula después me ha mandado esta que esta es la creo que es la que se me ha caído qué bonita esta sí que la había visto yo pero estas no qué bonitas son ¿eh? yo además que la había visto y no eran así era como más transparente qué chula, son unas flipadas esta luego cogeré la que se me ha caído bajo la mesa estas estrellitas qué chula son las estrellas también vienen facetadas y entonces hace también que brillen más ¿Veis? me ha mandado una pila mirad y hay más ¿eh? qué chula mirad qué chula qué bonita en rosa y en celeste me molan no sé si la habréis visto bien. ¡Qué bonita! Y por último enseñaros que me han mandado estos caramelitos. ¡Qué chulo! De estos también al final yo he podido conseguir. ¡Qué bonito! Me encantan Rosa Los caramelos. ¡Qué bonito! Muchas gracias. De verdad esto... Vamos, como oro en paño. Y el, el tarrito, vamos mirad qué mono, qué bonito, aquí, se me ha quedado esta rosa aquí, <ríe> no se sé quieren meter rosa, yo no sé qué pasa, pero abro los paquetes y salen disparados, qué guay, y el esto es chulísimo, a ver qué me está diciendo, rosa, os va a hablar rosa, ¿Qué queréis que te mande un mensaje de voz para que todo el mundo oiga, que me acabo de levantar, pues sí, me acabo de levantar y tengo voz de recién levantada. hola a todos, <ríe> Pero sí, te di que sí, de todas maneras El está pecado esto vendido ¿A qué te va a levantar antes? <risa> está la modelita Que está en las dos <risa> que Mira Es chulísimo, me ha encantado Voy a decirle Bueno, pues ya sabéis que ha entrado en, en mi vídeo Y no voy a cortarlo, así que si queréis seguir charlando yo os pongo para que oigan ¡Hola a todos! <risa> Ahora voy a sacar otra de las cosas que me han dado Es que voy a ver, a ver Vamos a ver, mira, voy a sacar este hoy es tu día, mirad qué bonito ay me encanta este papel de seda que rosa más bonito tiene, ahí está y este lacito dorado, yo tengo yo tengo uno parecido creo que es rosita, bueno, ¡Ay, oh, bonito rosa, es preciosa, y este lo voy a tener que romper para abrirlo con esto, que me ha pegado un pegamento, ahora ya lo no voy a romper seguro, es que me gusta este rosa este, y este que le ha quedado que este ahí a ver, que lo voy a abrir Ay, oh, Rosa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Mira lo que me ha mandado. ¿Eso qué es? ¡Qué suena! ¡Ah, que lleva por aquí colgante! ¡Mira, qué bonito! La ha puesto una coronita. ¡Mira, qué bonito! ¡Love! ¡Qué bonito! Me encanta. ¡Qué bonito, qué bonito eh Mira, la ha hecho ella el... para cerrarlo. Y le ha puesto de, a ver, de agujerito unos égeles. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Que se me, se me cae esto! ¡Madre mía! Esta mujer. Esperaros que me sigue ella escribiendo y Morel también. Dice que la vergüenza hace tiempo la tenemos perdida. Ay, dice que se va a lavarse la cara por lo menos. ¡No me importa! ¡Besitos de chocolate! ¡Scraff y chocolate! Yo le cambio el nombre, pobrecita mía Yo no sé por qué Bueno Pues os sigo enseñando Que Me ha mandado esto Que está hecha con las bolsas del Teddy Que ella compra Aquí le ha dejado el asa, ¿veis? Y esto es mmm, como un archivado Para guardar Uy, que bien me viene, Rosa Esto me viene fenomenal Happy ¡Uf! No sabe... Porque la mía la tenía ya mmm, hecha polvo. Me encanta. Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues lo que iba diciendo, veis, que esto es como un bolsito para guardar cositas. Aquí la ha puesto imanes y este otro lleva dos, veis Aquí lleva otro que es con imanes, ¿Ves? Y lo ha forrado todo. Ella aquí le ha metido lo que le da la gana. Mira qué regla más bonita. Es una tajada de sandía. Qué graciosa. Qué mona, muchas gracias Rosa. Y es de maderita. ha oh, puesto tiene capacidad, voy a meter la cabeza. ¿eh? ¡Uy! Uh, ¿Qué capacidad tiene esto? Mira, esto se abre por acá. Ah, aquí tiene uno y dos sobres, ¿vale? Y aquí mira me ha metido estas maderitas del mar, caracolas, delfines, pulpo y me ha metido a ver dos sobrecitos, mira qué mono dos no, tres tres sobrecitos me ha metido estas pegatinas qué chula, mira parece que llevan lentejuela parece que están hechas de lentejuela, que graciosa esta la vi yo ayer a una chica que lo enseñó que la había comprado de, de, de Teddy y aquí hay algo que se mete debajo de la solapa y no lo voy a poder sacar o si se saca por este lado, así bueno, entonces voy a meter esto aquí dentro Y os sigo enseñando Rosa, tú te has vuelto loquita, loquita A ver, esto Que ella tenía dos Y yo se lo pedí el año pasado Y dije, Rosa, pues mándame uno Que a mí nunca me, nunca me llegan Los regalos de mi tienda de arte Compre la cantidad que compre Y en el momento que compre, para mí nunca hay Y entonces ya le habían mandado dos Y me dijo, no te preocupes que yo te mando uno, ¿ves? ¿eh? Y me lo ha regalado, son los recortables y las pegatinas Es que a mí nunca me han mandado nada de esto Compre la cantidad que compre y compre por Navidad, por, por lo que sea Por, por el Black Friday por la rebaja o lo que sea Nunca me mandan nada, lo único que me han mandado del Black Friday Que ya os lo enseñé fue el chisme este Pero nunca no tengo nada de ellos así que me hayan regalado. Vamos. Mira, después me ha mandado que aquí hay otro apartado, ¿ves? Me ha mandado estos Daikan, que los voy a poner así para que los veáis. ¿Ves? Que son de como de veranito. Que luego, pues para el verano nos vienen siempre muy bien. Me ha mandado, mirad qué bonito. Son como de tela. Y este que es la llama. Oye, qué mono. Esto tampoco lo había visto yo. Son como parches de tela. Adhesivos, dos unidades. O de plástico durito, no sé. <coughs> Nada, pone, pone sticker. Qué Gracioso, gracias Rosa. Esto no lo tenía, no lo había visto. Bueno, y esto tampoco, ¿no? Qué chulo. Y estos son muy chulos, ¿eh? Y los que vienen así se pueden pintar. Si lo queréis pintar, las flores y tal, se pueden pintar. Pues esto es por esta parte. ¿Ven? Mira, qué bonito. La verdad es que no vea. Y es consistente, ¿eh? Qué chulo, Rosa. Y después, pues esta sería la otra parte. A ver, voy a quitar esto de aquí porque si no, no voy a poder enseñaroslo bien. Pues después lo recuperaré para hacer la foto. A ver, lo voy a poner aquí. Es que si no, no tengo espacio. ¡Ahora! Oh, es que le doy un golpe a la mesa. ¿Veis? Este sería la otra parte de la carpeta o del archivado. Y mirad. ¡Ay, oh, qué bonita, Rosa! ¡Me encantan! ¡Ay, oh, mirad qué flores! ¡Qué bonita! ¡Muchas gracias! ¡Me encantan! ¡Qué bonita! ¿Y esto qué es? Como en 3D, a ah, una libretita. ¡Qué graciosa, rosa! ¿Veis? Que se ve así como. Como en 3D. ¡Qué mona! Muchas gracias. Qué gracioso. Me gusta un montón. Las flores me encantan. Ay, qué bonito. Y aquí otro que pone. Sweet. Y aquí que le ha metido. ¡Anda! Mira. Uno, seis rotuladores. De estos que son o subrayadores Son de gel. Son bolígrafos en gel. Pero son fosforitos. Esto viene genial también. Qué guay. Pero tía. Ya, fijaros que es gordo, ¿eh? Y cogieron, y cogen. Mirad. Perfectamente bien. Quizás. Ahora, mirad. Pero estupendamente bien, ¿eh? Mirad qué detalle. Aquí le han puesto un corazón que pone hecho con amor. Made with love. Esta a su vez tiene aquí. Madre mía, lo que le ha metido aquí. Tiene aquí dos sobres. Y aquí le ha metido esto. Que son unos sobrecitos así vintage. Mirad qué mono. Traen seis. ¿Veis? Y son grandes. ¿eh? Tamaño cuartilla. ¿Qué tú piensas esto? Le ha metido. A ver, esta pincita, ¿veis? Que lleva como esmalte en rosita Me ha metido unos tags Y una etiqueta Esta etiqueta me vienen a mí genial Estas Y después le ha metido esto Que yo no sé, son sobrecitos, tres Con cierre americano También así de estilo vintage Pues está muy bien y los tags, ¿veis? Van haciendo juego A ver, esto no hace mucho ruido pero creo que se veían, pero Por si las moscas A ver Mira, ¿veis? Que van haciendo juego con los sobres Muy, muy chulos Muchas gracias, Rosa Y estos son etiquetas adhesivas Ay, que vienen muy, muy bien Muchas gracias, Qué chulos están, me gustan Bueno, pues esto viene en esta carpeta Lo voy a meter aquí, ¿vale? Viene aquí detrás, mira, veis, trae una y dos. están muy chula verdad. Y esto no ¿Veis? está súper bien, está todo cosido. Veis, está muy bonito y tiene muchísimo detalle. Mira, muy, muy, muy bien, muy bonito. Esto tiene tarea, ¿eh? Porque no vea, forrar hasta el trocito. Mirad, es que hasta el trocito este que le ha puesto papelito ahí por, por adelante, por detrás, vamos. Está genial. Muy, muy, muy, muy bien. Esto es un trabajo. Madre mía. Qué carpeta más chula, ¿eh? Y esto es como de tela. No es vaquerita, es como si fuera un lino. ¿Veis? Y esto. Que está hecho como.. Como, no sé, como papel de corcho, corcho y cosido. Por ahí abajo se ve un, una mijita. Mirad, qué bonito. ¿Veis? Está muy bien, muy bien, muy bien terminado. Muy, muy bien. Cuidado hasta el más mínimo detalle, de verdad que está precioso. Está pre Dios. Muchas gracias, Rosa. Muy, muy bonito. Mía, santa, paciencia, la tiro, eh. Tengo aquí un mosquito. Que se quiera hacer de mi familia. Porque una vez que me pique ya lleva su misal. Bueno, voy a enseñaros esto que no, no lo rompé. Y además también me voy a aprovechar. Oye, el papel este que es chulo, ahí Tiene un eh chulo, no sé que me ha gustado ¿eh? es muy, muy chulo este papel me gusta un montón la verdad que sí, me gusta un montón voy a tengo que aprovecharlo porque me gusta sigo enseñando porque aquí todavía quedan cositas a ver, yo no sé qué es esto Mira, que me han dado. que se ha caído esto que vendría, no sé si aquí pillado Mira, que me ha hecho este embellecedor happy ¿Qué pone ahí? Besos Ah, happy besos Felices besos Mira, qué bonito Es un adornito Este también, para mí Y después me ha mandado esta cestita Y me había dado la tripotera de mi vida Mira, qué gracioso De trapillo, qué bien Qué bonito, rosa está genial mira qué bonito me gusta mucho amacetero, macetero para lapicero bueno me gusta para todo qué bonito está me encanta qué bonito la pasa por aquí mira una cinta bueno bueno qué guay me gusta un montón es chulísimo y mira toma me ha mandado un montón de caramelos a mí se me olvidan los caramelos y los tengo ¿eh? en navidades dicen cada paquete voy a poner un montoncito de caramelos se lo puse al primer paquete se está quedando sin batería Al segundo ya no se lo puse se me olvidó hala hala hala Mirad qué paquete de chuche de caramelo uh, qué pinta tiene! qué rico voy ahora a comer uno por lo menos para probarlo vale ya después de comer hablamos pero esto qué chulo me encanta qué bonito mira también venía esta pincita eh agarrándolo todo es que se están cayendo se salen del paquete literalmente se sale voy a cambiar la batería y vuelvo bueno chicas pues ya hemos cambiado la batería Que está tampoco tiene pila. o no que funciona oye he un caramelo ¿eh? buenísimo qué bueno de chocolate no digo nada. Bueno, vamos a sacar otro, si puedo, sin cargarme nada. A ver. Ah, bueno, vale, vale. ¡Ay! Ay, mira. ¿Qué me ha mandado? De Halloween. También me ha mandado. Ah, la ha juntado todo. San Valentín, mi cumpleaños. <risa> Halloween. Lo ha mandado todo junto. Ala. Mira. Pues me ha hecho esta tarjetita. Que mmm, se va a romper. Vale. Con este lacito el lila, esta Katrina que es muy chula que la voy a quitar aquí mira qué adorno, muy chulo y no sé cómo me podría hacer Halloween, yo ya te quería la puerta, esta me ha todo Halloween mira, lo ha puesto de dos colores, el amarillo y el negro oh que me ha hecho rosa, que bien. Oh, qué oh bien gracioso ay, ay, ay ay el Frankenstein que me lo voy a comer. Ay, qué gracioso, mirad, por favor. Un amigurín que es... Que se están saliendo las cosas... No, qué no, curioso no, no, que pasan en el paquete, eh. <ríe> mirad, qué gracioso, es un bolsito. ¿Vale? Ahora lo enseñaré. Bien, es que lleva aquí dos asitas para cogerla. ¡Qué gracioso! Y es Frankenstein. Y aquí le... Esto no es del, del bolso, esto creo que dentro hay una poke. ¿Vale? pero sí que del bolso viene cogiéndolo mira esta pincita de fieltro que un buhito es que ya ha tocado la cámara y ya me de desencuadrado. desencuadra qué gracioso es de fieltro el buhito lleva por aquí tela de araña mira esto que se ha salido solo del paquete que parece pues la verdad es que no sé si es un guasi creativa recuerdo sí o es pues, un me parece que no, que esto viene de adorno y esto es un, un cordoncillo verde ¿Veis? Y esto que se lo ha puesto ella para que no se desarme ¡Qué gracioso! ¡Qué buena idea esta! eh ¿Veis? Y, pero eh, mira, es cordoncillo verde ¿Veis? Que no lo voy a abrir, no se lo voy a quitar porque se me va a desmontar Pero está muy gracioso esto, ¿eh? ¡Qué buena idea! Y después, pues dentro de la bolsa A ver si puedo porque esto es que si saco una no, no puedo. Ay, mira, me ha mandado esta calabacita. Qué mona, me encanta, me encanta. Qué bonita, es de corcho. Qué chula. Esto vale para Halloween y también vale para un álbum de otoño. Qué bonita, me encanta. Qué bonita, me gusta mucho. ¿Qué más? Aquí hay más cosas. Mira. Me ha mandado este guasi super finito. Me ha mandado este de de bruja fantasma calabaza. Este también. También muy gracioso con calabaza. Qué gracioso. Qué mono. Este muy gracioso. Y a ver si puedo ya. No, no puedo. A ver. Ahora. Mirad, esto es lo que yo decía del bolso, ¿veis? Que se coge de aquí Mirad, la ha puesto colgando el ojo <ríe> Con la venas y toque qué gracioso Mirad los pompones Y aquí pone Madden with love Madden with love, esto lo habrá hecho ella Pues te ha quedado genial Qué chulo, está muy chulo A mí por lo menos me ha gustado un montón, Rosa Qué gracioso Qué mono mira el ojo, chulísimo. Qué gracioso, eh. Me encanta. Muchas gracias y la poquet de Halloween que es esta. Ay qué gracioso, eh. Mira qué bonita. Uy, uy. Es que va llena de de araña, de tela de araña. Mira, le ha colgado una tela de araña y aquí hay arañas por todas partes. Siento por la que no le guste la araña, pero es que yo lo estoy viendo. Mira, qué guay, qué bonito. Mira, ¿Veis? y es, mira, qué bonito, que está el más chulo con el lacito metido por aquí. La araña grande y la chiquitita, ¿Veis? y esta, qué mono. Y mira, la porque Halloween es chulísima. Y el guasi este también, qué bonito. Aquí está la luna. Y la araña, mira todo esto, está lleno de pelitos de araña, con araña. Aquí están los murciélagos, es todo un... ¡Qué bonito! Y el gorrito de bruja que pone Spock. Horror, ¿no? Spocky. Y mirad por detrás. Ah, por detrás ha metido, mira la cartita, que luego la leeré. Bichitos varios de goma eva, pegatina, pajita. ¿Qué pajitas más finas. ¡Ah, no! Esto es para hacer... Aquí están los banderines para hacer bandera. ¡Qué chulo! ¡Ah, pues te ha quedado genial, Rosa! Está muy, muy bonita. Mira qué bonita está. Muy, muy bonita. Me ha gustado mucho. ¡Qué chula! Muy, muy chula, de verdad. Esta es que... Se ve como a la araña se le va enganchando todo. Qué bonita, Rosa. Me ha encantado. De verdad. Qué chula. Está preciosa, preciosa. puesta al archivador. Qué bonita. Me encanta. Muchas gracias, Rosa. Qué bonita está. Está súper preciosa. Esta con la otra para el Para el archivador. Porque antes había hacer una ¿vale? Ah, y aquí me ha mandado. Aquí abajo. Vale, vale, vale. Aquí me han dado otro paquete. Mirad, con otro un tag que viene escrito. Que dice: Un popurrí de cositas variadas. La caja es una bandeja de Teddy. Y lo hice. No lo puedo leer. espera A no, ver, vale, vale, ahora dice: Un popurrí de cositas variadas. La caja es una bandeja de, de Teddy. Y lo hice. Tapa de resina Y aún no ha salido en el canal Pero la hice pensando en ti ah, Me ha hecho algo de resina Ok, ha hecho la tapadera de esto de resina Que aún no ha salido. O sea, voy a dar una primicia, señores y señoras Una cosa de rosa que todavía no ha publicado Y tengo la suerte de que me lo ha mandado A ver wow, Mira, vamos a quitarle esto Mirad que papel, que chulo Es de papel como este no café. Es y esto que me lo ha hecho ella a ver, vamos a dice que todavía... Primicia, señora, vamos a ver, Mirad qué bonita Que me la ha hecho ella Ah, que ella me ha dicho que esto lo ha hecho ya de resina ¿No? A ver, vamos a leerlo otra vez Un popurrí de cositas variadas La caja es una bandeja del Teddy una bandeja, eso pone la bandeja de Teddy y lo y le hice tapa de resina y aún no ha salido en el canal pero lo hice pensando en ti yo creo que, que todo esto es resina, la tapadera creo que es resina y creo que ella ha hecho esto de resina y la caja, ah vale, sí mirad la caja es esta del Teddy que esta sí que la hemos visto que no tiene nada por arriba ¿Veis? Que es solamente esto. Y ella le ha hecho esta tapaderita, claro, que es entera de resina. ¿La veis? Está aquí. Entonces, me ha dicho que todavía no ha salido en el canal. Pero que, que la ha hecho pensando en mí. Vale, ahora te he entendido. ¿Veis? Entonces, todo esto es una pieza de resina. Y ella le ha puesto las la bisagras, lo ha adornado, ¿vale? Y a juego con lo que es la, la bandejita esta de Teddy ¿Veis? Y mirad Y se abre Ah, vale, vale Mirad cómo es la tapa Os lo enseño por aquí ¿Vale? Mirad Todo está hecho con resina La pieza entera, ¿eh? No sé si me he explicado bien, Rosa Pero yo creo que sí ¿Veis? Y se cierra con este... ¿Cómo se llama? Ay... Con este cordoncillo elástico Y las piezas estas las ha metido aquí en la resina Pues está quedado muy bien, Rosa Mira Y hasta los de la uñita, mira Es que está muy bien Mira Cómo ha quedado Todo metido en la, en la resina ¿Veis? Ha quedado muy guay Pues yo supongo que esto lo habrás tenido que hacer en fresco, ¿no? Porque si no después puesta la resina Digo yo, no sé. Yo es que me quedé ahí. Ay, qué bonita, Rosa. Está preciosa, ¿eh? Aquí la ha metido muchis muchísimo. Bueno, de esto, perifollo de este. Confeti. Ay, qué bonito. Mirad lo que me ha mandado. Ay, qué mono. Qué chulo, Rosa. Esto me encanta. Qué bonito, mirad. Creo que. Mirad la bolsita. Un gatito con una lapita el señor. Don Gato. Mirad qué bonito, esto me gusta mucho, me gusta un montón. Creo que sí esto es está... pan, esto será un perfumador, no? Esto se quita, se llena de perfume. Ahora está vacío, se quita, se llena de perfume y te lo echa. Me gusta mucho, me gusta un montón. Qué bonito es, ¿eh? se puede colgar. Si le quitamos esto, le ponemos aquí una argolla, pero mejor, mejor en el bolso. Qué bonito, Rosa. Mira, no sé si lo habréis visto, yo lo estoy viendo también. Es súper bonito, qué chulo. Mira, que hay otra bolsita. Esto es... Ah, esto es un antidesestresante, que tú lo llevas y lo aprietas, ¿no? Es esto. Sí. A ver, mira. ¿Veis? Estoy listo así. Y si tú lo aprietas, es para con. Y es para... Antiestres. Que una Y las cositas son buenísimas. Qué bonita. El gatito y el gatito. y, el gatito y, la, gatito. Uf, y la gatita. Qué bonita. muy a San Valentín. Qué bonita. Qué bonita. ¿Esto qué es? ¡Ah! Esta. Mira, esta son... este es el gato de la suerte. Suerte de este chino. Es que no se va a ver porque es blanco. Pero es que no tengo otra manera de enseñarlo Y esto se moja en agua. Os lo enseñaré cuando, cuando la moje, ¿vale? ¿Veis? Esto se mete en agua. Se moja y se hace una toallita, una toallita para de las que usamos para, por ejemplo, la cara y eso. Y está muy bien, pues para llevártela, de, bueno, ahora no, pero para llevártela de viaje y tal. Ojo, es una toallita de. Uy, está viva. De bide, de para la cara, una cosa así. Rusa, yo no sé qué pasa. Pero todo esto se quiere. Vamos. Se me escapa de las manos. mira qué bonito. Y son los gatitos estos que hacen así. Con la mano. Pues eso. Muchas gracias, Rosa. Qué bonitos son. Pues son muy chulos. Esto que esto no sé lo que es. Okay. Sales de baño. Ah. Pues sales de baño de vainilla. Helado de vainilla. pat Springer. Sales de baño de vainilla. Olerán, no veas. Mm. Huelen un montón a vainilla. ¿Veis? Muy chulo. Qué chulo, ¿eh? Aquí hay unos poquitos de sal. Anda, mira, que me ha mandado. tu tanta hora que iba ahí al oculista. Pues me ha dicho que tengo la vista bien, que no no me ponen más graduación todavía. De Pedrita Parque. Y dice: Solo tengo ojos para mí. Qué chulo, mira ¿Veis? Ah, anda. Y me ha vuelto a meter dos limitas que me vienen muy bien, mira Mucho amor. Qué bonito y me ha metido esto que es para para limpiar las la gafas esto está muy bien yo llevo una eh, en, el, en la mochila la mía es de nubecita Pero estas rositas es más monas con esto te limpia la es una valleta para limpiarte la gafa la mía son nubecita y la verdad es que sí que le doy uso sobre todo ahora porque con la mascarilla pues las gafas se me empañan un montón y las tengo que ir limpiando vamos de hecho me he tenido que volver he tenido que volver a cambiarme a las gafas antigua porque antigua quiero decir a ver a esta que las otras son posteriores posteriores pero ya tienen un par de años porque las otras me revientan el oído con la mascarilla pero que me duele hasta la cabeza y todo eh y entonces pues sí que las llevo porque me tengo que limpiar mucho la, la gafa porque se me empaña muchísimo veis mira qué graciosa es ¿eh? qué bonita eh, me ha dicho mi marido que aquí hay una, una droguería una canquillería que están vendiendo un spray para las gafas que se te empañan pero tardan más en empañarse yo estoy todavía con las gafas es muy chula muchas gracias Rosa me gusta un montón muy, muy bonito. Solo tengo ojos. Sí, aquí lleva más, más de esto. Qué chulo. Ah, yo de esto también me mandó me mandó Maca. Lo tengo también por aquí. Que esto es para lavarse las manos, ¿ves? Con los papeles. Yo creo que también, yo no me acuerdo si lo compré, yo me lo mandó Maca. Creo que me lo mandó Maca porque viene en el estuche que ya me regaló. Pero como lo tengo que ir acoplando todo para traérmelo para acá, o lo compré yo en, en Primo también. Y esto también se lleva en el bolso y para lavarte las manos, ideal. ¿Y esto que me ha mandado? ¿Esto ¿Eh? ¡Negro! Mascarilla purificante con carbón de bambú. Anda, mira. Bueno, sí, esto lo, lo veremos aquí me una foto con la mascarilla negra el derecho Tengo que hacer una con, con la mascarilla bien puesta mira aquí también le ha puesto acetato ¿ves? para que no se salgan las cosas por los corazones mira, me ha mandado esto que es por lo menos tenemos algo aroma tropical limpiar las manos de residuos. limpiar las manos de residuos y joyas aplicar el producto sobre la palma de las manos frotar las manos ah, que, que te quite... Que te quite la joya y, lo y que te lave antes las manos. ¿no? No sé. Y esto es un gel hidroalcohólico ¿eh? Por lo menos tenemos salud. Pedita, creo que sí. Sí, es un gel hidroalcohólico Dija mía. Que vamos, no me falta un detalle. Esto también está muy bien para el bolso. Muy chulo. Chulísimo. Higienizador de mano. Muy chulo. Y por último, enseñaros de aquí que me ha mandado esto, que es una esponja mágica de baño. <risa> me rí porque eso de mágica ay, ay, que dice sumérgela en agua y su tamaño aumentará para una limpieza más cómoda y delicada sobre tu cuerpo y rostro esponja realizada en poliuretano extra suave hipoalergénica y apto para todo tipo de pieles no contiene late su, dice, Instrucciones de uso Sumerge la esponjilla en agua <coughs> o mojala bajo el grifo durante 20 minutos 20 segundos, perdón Aproximadamente hasta que se expanda Utiliza tu gel o limpiador habitual y desliza la esponja sobre tu piel Consigue una piel limpia, suave y delicada Escurrir y dejar secar al aire ¡Hala! ¡Qué guay! Y una huellecita de, de perrito, bueno de gato, cookie cat Qué chulo. Muchas gracias, Rosa. <risa> esto yo no lo había visto, ¿eh? Y tampoco había visto ni esto tampoco. que este me gusta mucho. Este, este lo voy a sacar para ponerlo al uso. Y esto chulísimo. Esto lo utilizo yo mucho también. Tengo una cuarta que le han crecido y la, la utilizo. Esto es súper guay. El antiestres. Esto. El, el este. Esto me la echaré. Bueno. <risa> no sé que la veo muy negra, pero bueno. <risa> pero para echármela. El, el este las hojitas con jabón. Muy, muy chulo todo. Rosa, me ha encantado todo. Las. La cesta la voy a sacar porque le voy a dar uso ya. Es que me hace falta el lado que me ha regalado. Esta, y esta la voy a dejar aquí. Y lo que le voy a quitar es eh, la etiqueta. Porque la voy a dejar aquí para la, la gafa. La, eh, y, la, y la pongo aquí. Voy a llevarla con la gafa. Y esta también lo dejo fuera para la gafa. Pues me ha encantado todo, Rosa. ¿Qué quieres que te diga, hija mía? ¡Qué manitas tienes! ¡Qué preciosa la caja! Eh, vamos, es eh, una pasada. Es una pasada la caja. Te ha quedado súper bien. Muy, Muy bonita. Vamos, es que ya te digo que no le falta, vamos Un detalle, mira, por debajo forrada de fieltro Aquí tiene mis media vamos Echao, muy, muy, muy bonita Muy chula Esto es súper chulo también, que me gusta Le voy a echar yo el... Ay, el este, el, el perfume También va a dar para los labios Depende de, de, de que cuando te lo dé la cantidad que salga, la verdad Pero me parece chulísima la bolsita me ha encantado Vamos, es que me ha gustado todo Esto me gusta un montón Está muy, muy bonita, mira No tiene desperdicio, eh Qué bonito es precioso. Muy, muy bonito. Me encanta. Qué bonita ¿eh? es. Es preciosa. Y por último, enseñaros que ella por mi cumpleaños me dijo... Porque yo le vi una colección a una amiga suya y yo le dije, ay, pues yo me la voy a comprar. Y me dijo, no te la compres. Que yo te la voy a regalar. Y me la regaló ella. Esta colección de papeles. ¿eh? De Halloween. Hola, Halloween. Bu vale y yo creo que sí que ya están ¿no? bueno aquí vienen un montón de troqueles de, de corazones pues para no gustarte troquelar guapita no vea todos los troqueles que me ha mandado aquí de mariposa de flores ¡Puf! esto no los tiro esto lo voy a guardar porque esto me valen a mí qué guay y ella me ha regalado esta colección que es de se compra para para que tú te la imprimas es eh, online papeles de estos eh, que tú compras el archivo y, y lo llevo a una copistería o en tu casa que no lo veo muy rentable porque después los cartuchos de tinta van en una pasta entonces tú te lo llevas a una copi, por lo menos yo, copistería que funcione, porque aquí la que había aquí el otro día, vamos el otro día, ya hace que no voy a hacer, la verdad es que salgo muy poco, ¿eh? La verdad es que salgo muy poco Te lo lleva a la copistería y le dice que te lo impriman ¿Vale? Y entonces ella me dijo No te la vaya a comprar Que, que yo te la voy a regalar Y entonces pues en este Mirad que es lo que me ha hecho Para, para enviar los papeles Es una checker, ¿eh? Pero solo es una el centro ¿Veis? Que no se sale de ahí Y lo ha pegado Y lo ha pegado al Aquí al... Lo ha recortado, lo ha hecho con la fio, lo ha recortado y lo ha pegado aquí. Es una idea muy buena también, ¿veis? Qué chulo. Y aquí ella pues me ha metido los papeles, me encanta, Rosa. Qué bien, esta es una idea muy buena. Qué guay. Me gustó un montón. Mira, ahora mmm, ya está perdiendo, ¿veis? que se están saliendo las la estrellitas. uh, voy a meterlo. Es muy chula. Que la Fiu tiene mala sombra, ¿eh? Como que te cuide. mira, yo se la llevé a los tags que hice, los super tags grandes de Halloween, pues le di el suyo a Morelita y en el camino, y yo ahí no tengo Fiu, en el camino, para darse la Morel, cuando fui a cogerla, digo, ostras, y yo le había echado el año anterior, le dije Morel, la poca que me ha regalado que la había hecho ella por la Fiu, se, la había, se me había desmontado de su casa la mía entera. Y me dice, ¿cómo hace eso? Y me ha y digo, mira, yo es que aquí no tengo Fiu, me dijo, trae, que yo te la pego, y ahora me ha tocado a mí, yo iba a llevarle el tag y cuando, na, na, una viejita que tenía por aquí, por ahí se iba perdiendo. Así que, es que la Fiu. Hay que tratarle las cosas con mucho cariño, como las doble, de den golpe o algo Y claro, todo esto, tan, ves que ya hay por aquí, todo esto tan finito Pues vamos, pues se sale, ves, mira Es que se sale, pero no me digáis que la idea no es chula A lo mejor, digo yo, estoy pensando Que si esto se cose aquí No, no, se, no se sale, pero como lo pegue, ves, mira Por un ladillo, ¿eh? no, no tiene más Tiene por aquí un ladillo y por ahí me está echando Toda la purpurina, no, no sé, una purpurina encima Es eh, confeti de estrellita y de cosas de esas Así que, que Es buenísima, la idea ideal, vamos, ya te digo que Me ha encantado, me bueno, voy a pasar todo el vídeo recogiendo purpurina Así que esta la voy a poner aquí encima para que no se me salga, no, no toma movimiento de vez Bueno, y ella pues me regaló Me regaló esto, me lo imprimió ella y me viene vi impreso y tal Además me mandó los archivos por pues, si yo necesitara más papeles Que lo pueda volver a imprimir Y todos son de Halloween, No sé si me, ella me imprimió dos sí. o uno pues, aquí me más de papel, seguro Y estos son dejados, Gracias. que gracioso Que sí, yo fui a comprarlo, pero, pero me dijo ya no lo compré Que yo te lo regalo, pero me lo regaló ella muy bueno, simpático Y entonces me dijo que te lo voy a bueno, me regalo, me lo bueno, digo pero la capitería de aquí tenía la, la impresora láser, la tenía rota Porque yo fui con los archivos que ya me los mandó antes de mandarme esto Y entonces me dijo, dijo no, está rota, que es como no podía entrar ni salir nadie de aquí Y necesitaban piezas, pues nada, no había uno Total que no había impresora láser Total que ella me dijo, no pasa nada que yo te la voy a imprimir Y entonces, y yo ya no voy a trabajar, pero yo supongo que a la más arreglada, ¿eh? Estos son los dais. Oh, oh. Madre mía, no tiene papeles, ¿eh? yo tenía los papeles Y esta la esta, esta Ah, porque estos eran los básicos Este gatito con un sombrerito así sí. esta de corazones, así esta de patana esta esta de corazones, también y esta de, de la piel y esta última que es una de la oh, muchas gracias rosa me ha encantado porque esta colección a mí me gustaba mucho la verdad y, y me ha gustado mucho, tenía ganas de cambiar y además ya te digo que, te, que me ha mandado ella también los ficheros por si de algún papel necesitara dos pues este manifoldio ¿eh? de algún papel necesitara dos pues tú vas y lo imprime yo es que tengo impresora a color los cartuchos ya se me marcan. y y cada cartucho me sale un pero una pasta he intentado ponerle los cartuchos estos que vienen reciclados y me sale todo colorado así que de, de yo de yo comprar una colección así tengo que ir a que me lo imprima, porque yo voy a gastar 60 euros o 50 y pico que vale cada, depende del color, eh cada cartucho de la impresora pues porque le tengo que poner todo nuevo y lleva dos negros y después todo lo demás, todo lo básico pero negro llevado así que ni hablar no, no se lo voy a poner prefiero ir a otro lado y que, y que me lo impriman en la copitería lo que pasa es que aquí hay dos copiterías pero ese día que yo fui, fui a una que estaba enfrente de, de la UNED y, y no le funcionaba. La otra me pillaba lejos y había pasado que mi... En fin, que tuvo que venir mi hija, porque las llaves de la moto se nos quedó dentro de la moto, no podíamos abrir la moto, en fin. Y ya no fui a la otra. Y, y la verdad es que ya os digo que salimos muy, muy, muy poquito. Lo justo, la verdad. Lo justo. Pues nada, Rosa, me ha encantado todo, todito, todo. Pero todo. Tú ya sabes que me ha gustado todo. Que muchísimas gracias. Que la verdad es que el otro día cuando me dijiste te he mandado tu paquete yo ya pensé digo yo no no contaba con él porque ya dije digo bueno ya pues que lo mande cuando quieras y si no pues nada pues al año siguiente y y nada más espero que os haya gustado todo a mí me ha encantado llevamos un buen rato enseñando así que probablemente después corte y le dé acelerones al vídeo porque si no os vaya a quedar dormida así que los caramelos están buenísimos ¿eh? que coste que ya lo he probado Mira, esto también estaba junto junto que no ahí ahora que lo he sacado de ahí que se me ha derramado el pegamento y se me puso esto era para hacerlo 3d no para hacer cositas en 3d y se va junto este pegamento nunca se seca y se y, y lo ha manchado donde va va pringándolo todo muchas gracias por todo rosa que todo me ha encantado que ahora me voy a leer tu carta. Que, que bueno, que tarde, pero has cumplido, tío. Has cumplido. Que es precioso, que las pocas me han encantado, tanto las de Halloween como las de cumpleaños. hoy voy a poner detrás de quiénes son las fechas para archivarlas Porque si no después mmm, no me acuerdo de quiénes son. Y, y normal, el wique también me ha encantado una casa, me ha hecho muchas gracias que se saliera de, un, de su sitio Pues todo, es que si lo vuelvo a poner todo, ya está ahora yo pues despacito me voy a poner a volverlo a verlo todo porque a me gusta verlo todo Y, y te escribo algo. Pues nada chicas si os ha gustado esto no es trabajo mío Esto es trabajo de Rosa Todo Ya sabéis cómo trabaja Rosa mm, Por eso tarda lo que tarda en su envío Es pasa igual que a otra que yo conozco Y, y nada que espero que os haya gustado y si es así y me queréis dar un like, pues a mí no me lo dais, se lo dais a ella, yo lo único que he hecho es publicar en el canal el regalo que he recibido, ella la había escuchado a ella en directo y nada más, besitos para todos y hasta la próxima, cuidaros mucho y nada más, chao.